Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y, bueno, hemos venido a una playa de arena blanca y finita. Vale, bueno, es un poquito tosca, pero yo creo que, que está bastante bien para la situación en la que estamos. Y, bueno, es agua que veo, agua en la que me meto. Entonces, vamos allá. No viene, no viene. Además, todavía está todavía está fría todavía no, no ha llegado a todavía no ha llegado a calentarse el agua lo suficiente pero bueno no está, no está del todo del todo mal la verdad ¿eh? <risa> Ay, qué bueno. y bueno os he engañado un poquito vale porque esto no es una playa yo sigo todavía en el pueblo y esto en realidad es un 没事儿